Y, y mire esa señora, no hay camilla, mire esos pacientes allá, como lo tienen afuera, miren, al aire libre. Miren. No hay nada, es para que ustedes vean cómo que es este país, señor? cómo ustedes creen que este país puede avanzar mientras tres se llenan los bolsillos y se roban todo el dinero del pueblo. Señora, más difícil aquí, más difícil aquí. Aquí estoy, que ustedes a